Saludos, soy Mina. En esta hora, vamos a enumerar y hacer mención de los documentos que deben acompañar la demanda. Entonces. A la demanda debe acompañarse. 1. El poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado. 2. La prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso, en los términos del artículo 85 del Código General del Proceso. 3. Las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretenda hacer valer y se encuentren en poder del demandante. 4. La prueba de pago del arancel judicial, cuando hubiere lugar. 5. Los demás que la ley exija. Eso es todo y hasta la próxima.